Vamos a hablar de la energía. Pero antes que nada, quiero que te despojes de toda creencia que tengas. De toda estructura dogmática. De todo lo que creas que crees. ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba de ver si el conocimiento... Y tengo para darte, pasa más allá de toda concepción, de toda religión, de toda teoría, de toda ciencia, y se convierte en un elemento de sabiduría neutra, que no responde a nada de lo que nos hayan dicho antes, ese es el camino a transitar, me parece que eso es importante para cada individuo para tener su opinión propia, su experiencia propia. Eso es lo más importante. Para empezar este ciclo debemos entender que el ser humano es un, simplemente una entidad biológica. Es un cuerpo físico que simplemente es un envase. Y lo puedes comprobar porque una vez que una persona muere que como decimos que es como estamos acostumbrados a denominar a ese cuerpo inerte al cual ha abandonado su esencia simplemente es eso es una entidad biológica que se pudre y pasa a ser parte de lo que era y como dicen las escrituras del polvo vienes y al polvo vas bueno qué pasa con esa esencia que somos, que verdaderamente sigue estando, que hay una cantidad de manifestaciones, películas y cuestiones que de alguna u otra forma te van dando la pauta de que sí seguimos existiendo, de que sí seguimos estando. Esa esencia es la que abandona esa entidad biológica y que según muchas cosas de las que he investigado, dicen que esa esencia vuelve, regresa y ocupa otro cuerpo. Pero te voy a asustar si en realidad tenés eh, ya ideas preconcebidas, si ya tenés un dogma que abrazás, que evidentemente no concuerda con estas cosas. Pero... Mantengamos la mente abierta e iremos de a poco descubriendo cómo se arriba a estas conclusiones. Cómo podés vos mismo comprobar que las cosas son así. Vamos de a poco. Vamos a ver qué es la energía. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué es la energía universal? La energía vital. Y ahí es donde me quiero centrar. En la energía vital, eso que vibra en diferentes frecuencias y que va densificando una a una diversas capas hasta llegar a la más densa, que es la entidad biológica de la cual te hablaba, la entidad biológica que ocupamos, el cuerpo físico. Hay otros cuerpos sutiles que van madurando conforme tenemos reservado esa entidad biológica en la panza de cualquier mamá. Es así como he descubierto que se dan las cosas. Esa esencia que somos va a ocupar esa entidad biológica un tiempo después que se ha logrado la madurez, específica en este plano de existencia que es la realidad y a partir de ahí comienza a crecer el envase que tiempo después terminaremos ocupando definitivamente como conciencia una vez ocupada vamos a atravesar distintos procesos de crecimiento siempre hablando de la conciencia que van a ir haciendo recordar muchas cosas que ya traemos como conciencia, y otras que vamos a ir adquiriendo a medida que vamos aprendiendo, porque además ese pasaje por el lapso de nuestra vida va a ser un aprendizaje, eso es lo que es. Y bien, esa energía vital se va a ir conformando de acuerdo a nosotros, vamos entendiendo de qué la va esto de estar en este cuerpo físico. Tenemos unos tutores, los cuales hemos escogido para que nos instruyan dentro de este criterio de vida, a ver cómo llevar este muñeco eh, de carne y hueso por este tránsito. ¿Cómo debemos estar? Si caminando con esto o si caminando con los pies. ¿Cómo debemos hacerlo? Ellos nos van guiando para enseñarnos cómo trasladarnos, cómo vivir en esta vida. ¿Y qué pasa? Nos van a ir enseñando de acuerdo a lo que le enseñaron a ellos. En el acierto o en el error, nos van a ir diciendo cómo conducirnos, qué pensar, cómo hablar, cómo interactuar con los demás. Y como digo, en el acierto y en el error, es una instrucción que vamos recibiendo. También después nos ponen en una academia en donde ya tienen sus libros, donde ya tienen su paquete de enseñanza, y que van a intentar que sean igual ese conocimiento de que recibas al del banco de al lado, al del banco de atrás, a aquel que viene de una determinada familia con sus determinados dogmas, o aquel otro que viene desprovisto de familia y desprovisto de dogmas todos van a recibir la misma enseñanza. Enseñanza que a través de los siglos va a mantenerse eh, encapsulada, cuadriculada, exacta, entendiendo que es así este, como se han dado y cómo se darán las cosas. Y resulta que la información, que esa enseñanza es dinámica, y que cada una década ya es vieja y hay que renovarla. Y nosotros estamos aprendiendo, y si tenés hijos, le estamos transmitiendo a nuestros hijos una enseñanza que ya lleva más de 500 años, o más, alarmantemente más, y que siempre es la misma. Entonces, acá hay algo muy malo que está ocurriendo, y no estamos renovando el criterio de enseñanza. De a poquito vamos a ir viendo que entonces esa energía vital sujeta a esa enseñanza anquilosada, eh, trabada en el tiempo, también se traba. Y se traba porque esa enseñanza también es dogmática. La ciencia es un gran dogma defendido por mucha gente que detrás tiene invertido su dinero, su vida, su forma de vida su, de, la defensa también de su linaje, y esas son cosas lógicas, pero se olvidan de que están aquí para evolucionar, y de que lo que ellos defienden hace evolucionar al resto de los seres humanos. Trabar el conocimiento, trabar esas enseñanzas en una enciclopedia estática, hace que las futuras generaciones también ...se ciñan a ese conocimiento y no puedan crecer. Bueno, es tiempo de crecer. Es tiempo de ver que lo que nos han enseñado está trabado. Bueno, démosles un nuevo tránsito a la energía vital... ...para que siga creciendo, Siga creciendo y siga evolucionando. Una manera de evolucionar es cuidar... ...y mucho que nuestra energía vital... ...siempre mantenga su ancho de banda... ¿Sí? nacemos con un ancho de banda que es absoluto cuando somos bebés y que la cultura nos va generando eh, recortes, recortes, recortes, recortes los dogmas son los que terminan recortando aún más ese ancho de banda que no nos deja pensar más allá, abrir nuestra mente abrir la mente a las posibilidades infinitas que tiene el conocimiento de saberlo todo ...de poder incluso, una vez que sabemos, descartarlo... ...si esto está bien, si esto está mal... ...venimos a un infinito eh, sistema de acierto y error... ...que es como nos enseñaron y es como la, casi la única forma en la que aprendemos... ...entonces, ¿por qué por parte de algunos dogmas se castiga severamente el error... ...cuando el error es la base de todo? ...si no erramos no aprendemos... Si no nos caemos ni nos lastimamos la rodilla, no sabemos cómo es caminar, no sabemos cómo es cuidarnos. Nuestro cuerpo aprende a base o en base a golpearnos, lastimarnos, y de ahí aprende a cuidarse. Entonces, ¿dónde está la parte que falla en el hecho de decir que el error es malo, el error es algo eh, Pecaminoso o algo que no se debe trans transitar no es verdad que no es necesario no es necesario para nada eh, algunas cosas que ya están comprobadas que son erróneas ir y hacerlas eh, pero está en nuestro libre criterio en nuestro libre albedrío el querer transitarlas o no y es absolutamente legítimo si así lo decidimos hacer y así salimos maltrecho de esa experiencia pero es nuestra va a ser nuestra y va a ser nuestra, nuestro aprendizaje nuestra enseñanza que eso es lo fundamental nosotros venimos con un ancho de banda específico con una con un flujo de energía de, de bebitos como decíamos que es el 100%. A medida que vamos aprendiendo, vamos notando que la infancia en sí mismo es un cúmulo de traumas, porque cada aprendizaje tiene lo que decíamos, la gran cuota de error, un gran porcentaje de error que vamos revirtiendo y convirtiendo o transmutando en conocimiento. Cada cosa que aprendemos es un pequeño trauma que sufrimos. A veces son traumas, obviamente, la mayoría muy superables. Pero otros generan realmente un caudal eh, de energía digamos negativa, pero negativo en, en el polo. En este caso vamos a hablar de la negatividad, pero en el polo está el polo positivo de, de energía que tenemos en nuestro ancho de banda y estos pequeños brotes de negatividad que van generando determinados traumas. Por tener un ejemplo muy sencillo, la primera caída, el primer raspón en la rodilla y el brote de sangre. La reacción de nuestros mayores va a ser fundamental allí porque es lo que va a generar en nosotros nuestra tolerancia a, a ver nuestra propia lastimadura o nuestra propia sangre o un pequeño este estado de crisis, de shock y obviamente de trauma, si la reacción de nuestros padres es de, de susto más que el nuestro, de terror, de, ¿no? de pánico, realmente eso va a generar en nosotros una impresión, una primera impresión ante nuestra primera caída que va a ser fundamental, porque eso queda grabado evidentemente en toda nuestra energía vital eh, en el correr de la vida y eso va a estar ahí como una merma en algún punto de nuestro ancho de banda energético, en algún punto eso va a ser una merma de energía. Ese es el primer pequeño trauma que podemos llegar a tener. Pero imagínense ustedes la cantidad, y ya remitiéndonos a nuestras propias infancias, la cantidad de traumas que hemos venido sufriendo, que han ido achicando cada vez más ese flujo de energía total con la que venimos en un principio. Imagínense ustedes este, el trauma de, bueno, de tener, obviamente, algún accidente de mayor entidad con nuestro cuerpo o que lo hayan tenido algún, algún ser querido. Este, Cómo se vive eh, la violencia dentro de nuestro entorno familiar. Cómo eso genera retraimientos y una cantidad de, de, de, de sentimientos que hacen evidentemente bermar bastante ese flujo de energía. ¿Por qué? Porque estamos generando nudos. Estamos generando que en cada uno de nuestros bornes o chakras por los que venimos, que es por donde la energía vital la vamos absorbiendo, dependiendo de dónde sea, y ahí te recomiendo que mires el video de los Chakras, dependiendo de por dónde venga realmente el trauma, es el borne que se va a sentir afectado, que va a sentir esa merma por ese trauma, entonces el ancho de banda se va a ir achicando cada vez más, no es el total flujo de energía con el que vamos teniendo. Así que imagínense ustedes todo lo que deviene en nuestra vida, pérdidas familiares, de seres queridos, este, el bullying eh, en, en el colegio, eh, los pequeños fracasos laborales, eh, los pequeños fracasos, pequeños grandes, fracasos amorosos, en fin, todo son traumas que van mermando nuestra, nuestro flujo de energía y por tanto, es lo que va generando nuestro envejecimiento, un envejecimiento que se ve en nuestro rostro, que se ve en nuestra en nuestra postura física, que se ve en, en nuestra concepción de la vida. Las mermas de energía se ven en todos esos. este. en, en todas esas. porque nuestro cuerpo es una gráfica. Si vemos a una persona como. ¿Cómo está? ¿Cómo es su postura física? ¿Cómo es su capacidad de, de sonreír o de, o de expresar amabilidad en su expresión eh, corporal, en su caminar, en su hablar, en su todo? Uno es una gráfica. Sabiendo esto, a partir de ahora, uno cuando mira a una persona, lee cuál es la historia y su estado de vida, su estado de energía vital cómo está su banda su banda ancha de recibimiento de flujo de energía. Y allí se refleja inmediatamente y gráficamente los traumas que hemos vivido y cómo venimos y hemos este, venido llevando la vida. Entonces es fundamental poder leer en los seres y en nosotros mismos cómo hemos eh, asimilado esos golpes, que han ido mermando ahora lo fundamental para tener vitalidad es atacar aquellas cosas que nos achican el flujo de energía aquellas cosas que hacen que perdamos energía vital y eso son la cantidad de cosas en las que nosotros vamos una y otra vez eh, generando en nosotros esos hábitos, por ejemplo, el del enojo, fundamental, enojarse genera en nosotros un retraimiento enorme, lo cual hace que el flujo de energía se vea afectado y grandemente, porque nos nubla, porque genera en cada uno de nuestros bornes una cerrazón entonces el ancho de banda con el enojo se ve absolutamente afectado y demora mucho en decantar, demora mucho en volver a su estado natural y lo que se generó reconstruirse es casi un problema bastante complicado por tanto evitar a ultranza el enojo genera un gran ahorro de, de energía va a estar fluyendo este, mucho mejor en nuestra vida si evitamos todos los episodios de enojo por lo que podemos pasar enojarnos, nos tenemos que enojar por muchas cosas pero ese terreno post enojo que es el más importante es el que debemos achicar cada vez más entonces después en nuestro ego que es el segundo gran consumidor de energía vital, nuestro ego va a estar tan blando que el enojo va a ser algo que se va a disipar inmediatamente. Porque eso es el que nos, el, el ego es el que nos ayuda a cortar eh, los post-enojos. Porque no nos tomamos las cosas eh, personal, las cosas tan graves, y el enojo como vino se va. Entonces, si hacemos que se vaya rápido, realmente, es porque tenemos un ego, el cual también hemos trabajado, y en definitiva el enojo es un episodio que por nuestra vida ha pasado de una forma muy pasajera. Entonces es un gran ahorrador de energía el hecho de tener un ego, el cual no se quede personalmente atrapado con las cosas, con los acontecimientos, con los pequeños y grandes enojos. Cuando nosotros nos embarcamos en el, en el cotilleo, en, en, el, en el chusmerío, grandes toberas se crean en nosotros de pérdida de energía, porque ahí estamos deliberadamente dándole cabida a una fuente negativa de energía que está continuamente eh, sustituyendo los canales de flujo de energía hacia nosotros para... Hacerlos ir y diversificarlo en las personas con las cuales estamos este, teniendo ese pleito de chusmerío, de, de cotilleo, y con quienes estamos intercambiando eso. Nefasto. Evitar a toda costa, el lleva y trae de información de este tipo, realmente es un ahorro fundamental también de energía el no tomar las cosas personal, el no enojarnos y en el no llevar y traer esa, esa energía nefasta que es el hablar eh, mal de los demás y, este, y llevar los problemas que tenemos una y otra vez contándolos y contándolos y contándolos haciendo revivir una y otra vez esa energía en nosotros porque hay algo fundamental que debemos darnos cuenta. La mente no disierne entre lo que es y no es. La mente entiende en formas de paquetes de energía. Y si algo que pasó es un paquete de energía negativa, y nosotros, ese algo que pasó, por fruto, por fruto del cotilleo, por fruto del chusmerío lo repetimos una y otra vez, lo que estamos haciendo es repitiendo ese patrón ese paquete de energía una y otra vez, con el consiguiente el gasto de energía que eso conlleva. Así que imagínense cuántas veces contamos una cosa negativa que nos pasó, cuántas veces esa cosa negativa la estamos reviviendo, recordando, acuérdense aquella frase del latín recordis que es, Volver a pasar por el corazón, bueno, volver a pasar por el sentimiento, por los sentidos, esa misma cosa que estamos recordando y pasando una y otra vez. Si el recuerdo es positivo, evidentemente es algo lindo de traerlo al corazón y de revivirlo, pero cuando son acontecimientos que no han sido buenos, que han sido negativos, cada vez que nosotros lo estamos contando a una persona y repitiéndolo, estamos generando el mismo gasto de energía a tener muy en cuenta, porque hay muchas cosas de las que ya se pueden imaginar que conllevan a ese gasto enorme de en energía. Ahorremos energía porque es energía vital. Y cada acontecimiento de eso que pasamos, inmediatamente podemos mirar al espejo y ver las huellas en nosotros de energía vital que se nos ha escapado. Así que, para por lo menos mantenernos jóvenes, mantenernos este, vitales y, este, y vivos y sin arrugas, <ríe> lo mejor es evitar eh, a toda costa eh, perder energía, por tanto ahorrar mucha energía. Hasta la próxima.